Ya, chiquillos, hicimos la clase manual machine. <risa> Ahora nos vamos al cerrito. Vamos, vamos. Estamos listos, parece. Yo creo que vamos a hacer las tetas, Chris. Y ojalá tratar de mantenernos en grupo. El sendero tiene sus partes paradas, pero no es tan difícil. Se puede subir todo en bicicleta, así que bajarlo no puede ser tan, tan complicado. Y conversemos un poco más, pasémoslo bien, sonriamos un poco, vamos arriba. Tremendo grupo, todos están callados. Buena cabra ahí, para la fotitos. Uh, buena subida, bro. Uh. oye rico chiquillo con que hayan llegado hasta acá y puta de esto se trata un poquito, o al sea, principio cuando estábamos en el pantrack, estábamos todos medio tímidos pero al final estamos aquí todos con la visión en común y puta, aparte de andar repasar un par de tips y, tips y cuestiones es entre nosotros, cachar que le hay una sonrisa al buen de al lado, el buen está a sonreír de vuelta y se hace un ambiente mucho más rico, es como la, la interacción entre seres humanos, eso es lo que yo más valoro de todo esto que ha pasado con el canal de YouTube. O hacer los que ¿cachai? Buena onda. Mantener la buena onda, weón. Bueno, y dejar ir la sonrisa al weón de al lado y no salir lo que el weón de al lado es capaz de hacer por ti, weón. Bueno. Para mí de, de eso se trata en este minuto. Eh, bueno, hacer algo por el weón de al lado, no estar siempre buscando las lucas y pasarlo bien, pues Sí, pasar por este por esta vía, weón. Fue bueno, pues, ignorando al weón que tenía al lado, no es vía, weón. Bueno. ¿Te ves más o menos complicado con lo que vamos a bajar o todo bien? No, no, no. ¿Sí? Ya te acompaño. ¡Grande, tío Pala! Martín, vamos Súper bien. Trata de ir con el con el peso en tus piernas. ¡Oh! Está bueno. Bueno ¡Uh! ¡Buenas ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí, bueno Seco, buena bajada para ser de las primeras ¡Dale Prime! ¡Uh! Para arriba, sí Los que tengan menos experiencia Los que hayan más fuerte, a fondo No nos porque nos van a dejar en ridículo Está suelto, así que siempre conociendo Este terreno es distinto al de al frente Así que conociéndolo un poquito Bueno, bueno, eso es. Bueno, bueno, check card. ¿Cómo que check card? Ahí sí. Chaya. Oh, me estoy quemando las patas, weón wow. ¿Está bien? Sí. Uh. Dale, Felipe. Wow. ¿Qué estás haciendo, hombre? Dale, grabo, grabo, grabo. dale, dale. Para el YouTube. Pa YouTube. <risa> uh. Bueno, eso. Sube una patada, ah, me están grabando ¿no? <risa> oh, Casi me cae encima Esa es la parte interesante Christian Prime, tío pala A fondo Saltito del árbol. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está refaloso, ¿eh? ¡Chillancito! ¡Ah! Le quiere meter Shaya, ya, Felipe. Tranquilo, tranquilo. What? So might have Es complicado esa parte no, es ¿Vamos a mirarla? Es un tobogán Entráis lo más despacio que podáis y bien colgados los frenos hasta abajo nomás mirando para dónde vais Vaya a terminar a donde quería estar si miráis los arbustos vaya a terminar arriba los arbustos Se parece a la que hicieron el para la carrera? Sí. Uh. <risa> <Okay>. <risa> es como de ese estilo, no podéis controlar hasta estar abajo Acá controlando frenos Eso, buena cabros se mandó, se mandó, se mandó. Bueno, bueno. oh, que fue esa weá, weón. Hay alguien más abajo, habían todos, no, oh, loco, la media chusa. Que la madre, ¡Qué manera oh, de volar, weón! ¡Uh, esta weón un chancho, weón! ya salió! ¡Casi! ¡Casi te, casi te atrompió! ¿Estás ahí grabando? Sí. ¿Cuándo te cayó encima? Sí, está grabando. ¡Corran los palitroques! ¿Libre? ¡Ay, oh, qué rica esa parte, bueno, una montaña rusa. Bueno Eso se llama Chaya. Bueno Vamos, vamos oh. ¿Estáis bien? Oh viejo La tuviste a punto punto punto Rebotaste casi ¡Pum! Está refaloso ahí, weón. Mira para dónde va. Frena y controla, frena y controla. Woo. Bueno. Dale, dale, dale. Bien, wow. Oh. Todo bien, todo bien. bueno wow, wow. wow, wow. wow. ¿Estás bien? bien, bien, bien. Porrazo eterno, la cagó. <risa> Para de caerte, weón. ¡Wow! <risa> ¿Dónde hay? Es? ¡Wow! ¡Está bien! <risa> ¿Y hay por afuera de la línea? <risa> ¡Ay! Te ha tocado duro hoy día. Bueno, bueno, súper bien. Elegante. Oye, démosle de repente camino para el Pamtrack para no morir de deshidratado. <ríe> Qué maestro, cabrón. Manera, bueno, chiquillos. No hander ni hablamos, ¿no? Va a estar peludo El poto más abajo, mira Ahí Bien, bien, bien abajo <ríe> Puedes caer todo lo corto que queráis En todos los saltos y no te va a pasar nada eh, muy seguro, achúntalo al medio, sí. ¿Qué? ¿Cómo lo pasaron, chiquillo? ¿Qué te pareció, Martín? Primera salida. Bueno, señor, ¿quieres en sticker, chiquillo? Para andar más rápido. <risa> Buena. Toma, compadre. Vale, gracias. Buena. ¡Vacán, <risa> bueno. Señor. <Gracias>. Buena. 10 <risa> Buena. <risa> Buena, cabrón. Hey, bon. Buena, compadre, bueno. Oye, chiquillo, bon, gracias por haber venido. Estuvo la raja. Toma, compadre. Ah, estuvo entretenido. Aquí ya tenía uno. Esa, el otro para el casco. Ah, ya tenía el casco. ¿Qué le está de stickers, weón? <risa> oh, no, el chuzazo. <risa> Venía directo <¿sí>? a <risa> Siri. El segundo iba fuerte. ¡Noooo! Oh, Está ¡Estás vivo! ¿Qué te pasaste? <tripe> oh, <we're out. tripe> oh, ya me de <missiles> no, me venía... <missiles> Estuvo tremendo el día Fueron muchos más chicos de los que pensamos que iban a ir Fue un grupo tremendo, todos muy buena onda Se pasó súper bien Fue una tremenda experiencia para mí eh... sí. Nunca había estado con un grupo tan grande tratando de guiarlo en un cerro, aprendí muchísimo Espero que los chicos también Así que vamos a estar viendo qué podemos planear en el futuro no muy lejano. Nos vemos en el cerro. ¿Qué está haciendo, señor? Me armando el porta bicicleta para, no. para motos. ¿Qué estilo?